Muy bien, bueno, eh, les quería comentar que, y es que claro, eh, muchas eh, personas no hemos comido demasiado en estos días de Navidad y me incluyo no y es que claro, es imposible Claudia, uno eh, negarse a esta combinación pues de pavito, de pollo, con arroz árabe, con ensalada de fideos, que el puré de manzana que es pura azúcar, el puré de camote la otra ensalada que tiene mayonesa entonces claro, el panetón más el chocolate, eh, uno empieza cluc, cluc, cluc, cluc, y siente pues no, que ya el pantalón nos cierra, la blusa no cierra igual y como yo, imagino que están muchos de ustedes también, por eso, de la mano de una nutricionista, vamos a saber qué tenemos que hacer el día de hoy en adelante para empezar a bajar esos kilitos de más y sobre todo cuidar nuestra salud, ¿no? Porque no solamente es un tema estético, hemos abusado y esto nos puede repercutir en la salud por eso hemos invitado a Claudia Agüero Moscoso, ella es especialista en salud alimentaria, nutricionista también, y nos trae la dieta de la semana. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Sí, como bien has comentado, muchos hemos compartido en familia, es cierto, disfrutado de ese momento especial en fiestas, en Navidad, pero de repente hemos tenido ciertos excesos, ¿verdad? Con la alimentación, sobre todo con el, el abuso quizás de grasas y de azúcares como también el panetón. Entonces, yo les he traído aquí algo básico que tenemos que tener esta semana, ¿no? que son las verduras, las verduras principalmente las verduras frescas, como podemos ver aquí, la lechuga, el tomate, la zanahoria, incluso la cebolla, nos van a aportar estas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita justamente para desintoxicarlo de todo este quizás abuso, como bien has comentado, sí. que hemos podido tener, ¿no? Sí, odia, lo Tiene que, que ser fresca. Es Entonces, eh, el día de hoy durante toda la semana, aprovechar y comer mucha más ensalada, ¿fresca o cocida? Fresca, fresca, fresca. porque de manera fresca vamos a poder activar nuestro cuerpo con las vitaminas y minerales, ya que uh -huh. cuando las cocinamos, estas vitaminas se pierden en el vapor y también en el agua, entonces ya uh -huh. no aprovechamos al 100% Además que las verduras frescas, como vemos aquí, tienen un aporte mayor de fibra uh -huh. para todas aquellas personas que han quedado con indigestión sí. después de comer, sí. Sí, ¿no? Muchos también. Exacto. Dime, Claudia, ahora, ¿qué eh, verduras apro podríamos aprovechar? Tú nos has traído aquí lechuga, el tomate, la cebolla, mencionabas la cebolla, también la zanahoria, ¿qué otras Exacto. cosas más podríamos ponerle a esta ensalada? Una verdura muy importante es el pepino, ya que tiene bastante agua, ahora que estamos entrando ya en cambio de, de clima, no hace más uh -huh. calorcito, perdemos agua, y recordar que cuando nos deshidratamos nuestra piel comienza a cambiar, y nos da mayor ansiedad, ya que el uh -huh. cuerpo suele confundir a veces el hambre con la sed, por el desequilibrio hídrico, entonces comer estas frutas, eh, estas verduras, perdón, con el pepino, nos va a dar gran cantidad de agua, uh -huh. sobre todo para aquellos cuando no toman mucha agua, uh -huh. importante uh -huh. incluirla en su dieta. Entonces, aprovechar el pepino con poner en la ensalada y poner todas las verduras que puedo Exacto. pero en estado crudo. Veo que agarras la palta, cuéntanos. Sí. la palta es una eh, fruta que a muchos les gusta y tiene bastante grasa saludable grasa monoinsaturada esto nos va a ayudar a tener más llenura ¿Por qué? Porque como en hemos comido un poquito más de lo regular, nos queda todavía esas ganas de comer bastante. más. Exactamente entonces, dar un aporte de palta que puede acompañar tanto tu plato de segundo como tu propia ensalada, incluso los desayunos, nos va a llenar y de esta manera vamos a evitar comer más, ¿no? Entonces uh -huh. es muy importante ahora palta. por persona, ¿no? Cuánto de palta tengo que comer porque es una palta entera por persona o es demasiado. Va a depender un poco de nuestro peso, nuestro estado actual de salud, de nuestra edad, nuestro estilo de vida, pero podría decir que un cuarto de palta no le hace mal a nadie. Al un contrario. cuarto nada más. Un cuarto de palta. Es que me el o sea, <ríe> por ya. ahora, por ahora. <ríe> Ahí ya estoy pecando. Entonces, un cuarto de falta nada más. Sí, por ahora. ¿Listo? El tema del aliño, ¿no? Porque sí. las ensaladas siempre llevan el aliño. Y si yo le pongo un aliño con mayonesa, pues no ayudo mucho, ¿no? Sí, exacto, de repente en fiestas lo hacemos Pero en nuestras ensaladas diarias hay que tratar de tener un aliño un poco más suave mm -hmm. Este por ejemplo tiene vinagre, tiene limón Tiene eh, tiene también eh, pimienta, comino, sal, sal Exacto. Ah. Algunos le pueden poner sal de maras Algunos pacientes por ejemplo le ponen orégano para que le dé otro el saborcito orégano, sí, el Claro, el, el aceite de oliva, vinagre balsámico Hay varias okay. opciones para hacerlo Por ejemplo, eh, hay una opción también de ponerle algunos cítricos como la maracuyá Que te da un sabor dulce mm -hmm. distinto y también es bastante agradable perfecto entonces evitar los aliños con mayonesa exacto no sí, evitar para el exceso de calorías por ahora perfecto ¿no? ahora esto es hablamos de almuerzo pero le tengo que poner algo pues no porque sola lechuga no vive el hombre exacto ¿No cuál tendría que ser el complemento a esta ensalada si yo tengo un problema de salud como diabetes, hipertensión o de repente obesidad o simplemente estoy buscando perder peso, yo recomiendo la mitad del plato ensalada. Ya. La otra cuarta parte del plato puede ser una porción de proteínas como el atún, puede ser una porción de pollo, si me quedo pavo, bueno, el A pavo mío, también es. puede ser, claro que sí. Pero la me mitad evito. del plato ensalada. Ensalada, ah, sí, bueno. de todas maneras. Y la otra cuarta parte del plato, una porción de carbohidrato que puede ser Arrocito puede ser también menestra, puede ser papa, camote, yuca, realmente tenemos una variedad increíble pero de opciones. El, el, la, cuarta la cuarta parte. La cuarta parte. Del exactamente. Ah, okay. sí, sí, Porque, sí, o sea, sí. no nos restringes el arroz o la papa, sino que en menos cantidad hay que priorizar las Exacto. verduras. Perfecto. Entonces, esto de almuerzo, de cena lo mismo? Si no tengo mucho tiempo, que nos pasa usualmente, sí. puedo comer exactamente lo ya, mismo sin sí. problema. Sí. Sí, y también para terminar, ¿nos traes la avena. La avena ah. es un alimento muy completo porque tiene dos tipos de fibra que ayuda a nuestro colon justamente a fortalecernos también a nuestras defensas porque favorece nuestra microbiota intestinal. ¿Y qué pasa después de fiestas que hemos tomado por ahí alcohol, que daña nuestro sistema inmunológico? Nuestro colon no está tan bien. Entonces, ah. yo recomiendo esta semanita importante desayunar avena. Y no la clásica avena con leche. Claro, o, un tipo para tomar, claro, ¿no? No, sino utilizar la avena como bolsito, como una eh, de, de repente más amorrita que a veces ah, le damos a nuestros amorrita, niños, ya. ¿no? Solamente con agüita, canela, clavo y podemos también combinarla o acompañarla con alguna fruta, uh -huh, puede ser fresas exactamente, arándanos, puede ser piña, si no tengo Muy ningún bien. problema de salud ni busco perder peso hasta plátano puedo ponerle sin ningún problema sí, pero bien. la avena todos los días. Muy bien bueno Claudia, entonces ahí están las recomendaciones completas para el desayuno, para el almuerzo y para la cena y durante todo el día bastante líquido, bastante, sí, bastante. bastante. Ante agua, agua, agua sol es muy importante, por lo menos de 8 a 10 vasos al día. Bueno, Claudia, ¿dónde tienes más recomendaciones? Dile a la gente que de repente quiere seguirte en tus redes. Muchas gracias, me pueden seguir en Instagram como NutriClauAM, yo encantada de poder ayudarlos y que tengan bonitas fiestas. Es que la salud es tan importante, amigos, entre nosotros, siempre hay que cuidarla y hace un momento hablábamos de los excesos, ¿no?